Entra en Ajustes. Ver todos los ajustes. Activa las funciones inteligentes. Volver a cargar. Vuelve a Ajustes. Ver todos los ajustes. Entra en Recibidos. Ya puedes activar Mostrar marcadores. Guarda los cambios y dale like al vídeo.